En este video vamos a aprender a responder la pregunta que habíamos visto antes. ¿Podemos salir cuando pare de llover? Entonces, vamos a preguntarle a nuestros padres cuándo podemos salir. Entonces, recuerden que cuando queremos información del usuario, usamos la función input y se la asignamos a una variable. Es decir, la respuesta que salga de este input va a estar guardado en clima. ¿Y qué vamos a preguntar? ¿Está lloviendo? Y queremos que el usuario nos responda si sí o si no. Entonces, empecemos a usar el loop o el bucle. Siempre y cuando la respuesta de clima sea igual a sí, lo que esté dentro del código se va a correr. Y recuerden que cuando queremos saber si algo es igual a otra cosa, usamos este símbolo de acá, estos dos símbolos, dos iguales. Porque lo que estamos haciendo no es que estamos asignando a la variable clima, sino lo que estamos haciendo es ver si la condición de clima, o la variable clima, es lo mismo que el string de sí, o el texto sí. Entonces, ¿qué código vamos a correr siempre y cuando eso sea cierto? Pues la respuesta de nuestros papás va a ser... Que no podemos salir entonces ¿qué queremos hacer, queremos volver a preguntar si podemos salir o no, entonces vamos a coger esta misma pregunta y la vamos a volver a hacer al usuario le vamos a preguntar al usuario si podemos salir o no entonces corramos este código y miremos a ver qué pasa primero ocurrió el código anterior que dejamos acá, este aún no lo hemos quitado y ahora estamos preguntando llueve o no llueve si sí está lloviendo. Mm, listo. Entonces no podemos salir. Pero nosotros queremos volver a preguntar. ¿Está o no está lloviendo? ¿Sigue, lloviendo? Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Y así podemos hacerlo varias veces. Y siempre y cuando siga lloviendo. La respuesta va a ser que no podemos salir. Nuestros papás no nos van a dejar salir. Entonces la respuesta siempre va a ser no puede salir. Finalmente, cuando la respuesta es no. Porque ya paró de llover. Entonces está lloviendo no. Entonces nos damos cuenta que ya podemos salir. ¿Cómo hacemos eso? Pues cuando salgamos del loop o del bucle, vamos a imprimir el mensaje, ya puedes salir. Fíjense que esta línea de acá no va a correr hasta que la respuesta sea no. Y les voy a mostrar otro truco. Yo quiero quitar todo esto porque este código acá me está estorbando y no quiero que corra. Entonces me voy a formato. Y voy al pedazo donde dice Comment Out Region. Es decir, voy a comentar toda la región. Entonces ya todo esto dejó de ser código y se volvieron comentarios personales. Si lo quiero quitar, vuelvo a seleccionar. Y me voy a Formato y Uncomment Region. Es decir, voy a quitar el comentario de la región. Por ahora lo voy a dejar porque lo que me interesa en este momento es que este código no corra. Solamente quiero que corra este código de acá. Entonces lo voy a correr y veamos qué pasa. ¿Está lloviendo? Sí. ¿Sigue lloviendo? Sí. ¿Ya paró de llover? No. ¿Sigue lloviendo? La respuesta sigue siendo sí. ¿Está lloviendo? Ya salió el sol. ¿Paró de llover? Entonces la respuesta es no. Mis papás me acaban de dar permiso para poder salir.